¡Hola! Yo soy Lila Tochi y el día de hoy les traigo un nuevo video. Hice una especie de exploración en un hotel que es el más antiguo de la ciudad de Mazatlán que aún sigue en funcionamiento. Como algunos ya saben, en esta temporada se celebra el carnaval de Mazatlán entonces yo fui a ese hotel a hospedarme una noche y a ir a grabar fantasmas. Este hotel tiene un área que está totalmente abandonada y yo fui a ver si capturaba algún fantasma en video. Así que... Ponte muy atento Y fíjate, si ves a alguno, Me lo dejas en los comentarios Entonces, vamos a verlo Pues aquí estamos, amigos, En el Hotel Belmar Esta es la habitación Que alquilamos Bueno, de hecho, no se la prestaron a mi padre Para ver el combate naval, ¿verdad? En un rato más Iremos a explorar el hotel Parezco loca y vamos a descubrir si hay aquí algún fantasma el fantasma de la niña que se parece quédense con nosotros limo verde ¿Es que sea que parece una niña porque dicen todos es eso de que te parece una niña que ¿Sí? yo tengo cinco años trabajando aquí de noche y nunca he visto nada ¿Sí? ¿Sí? los del día, los practo del día, dicen que sí. A mí nunca me ha tocado ver nada. Es un mito. ¿Quién sabe, la verdad? Por yo.. no. Mira que se parecen, que le dan aquí. Sí. A ver, él dice que sí, yo digo que no. He -es, escuchado es, cuando tocan. Que tocan? Dübales? Y allá a uno alrededor, vuelve llega a Flores y hace mucho tiempo aquí hay una americana que se paga acá arriba que su así siempre olía así y se la sí, cosa, sí. Y la así y ahí te paras y sí, pero habían dicho que, bueno, él dice que no pero dice que mucho que si aparece una niña y una niña vestida blanco ¿ah, sí, No, sí. nadie me tocó verla ahí atrás ¿atrás de dónde? es que antes no estaba ahí, si estaba tapado y nosotros me pongo usted y un vestido blanco ahí y te para arriba y también toca la puerta toca la puerta tres veces y esto de tres veces abre si no ¿Qué? Esa es la, la parte Vieja, ¿no? Pero es por aquí Por allá Vas a salir Qué miedo Hola ¿Quién eres? Tengo miedo ¿Qué es eso? Oh, aquí es Tranquila. No pasó nada Pues No Oye, ahí hay un cuarto abierto Niña, ¿estás ahí? Toca algo Si ¿Sí estás ahí bien panchera ¿tú crees? A ver, voy a intentar grabar aquí, <risa> hay una puerta, la intento abrir, pero no creo que esté, no, está cerrado, ¿qué?, ¿qué?, ¿no da a ningún lado?, <risa> ¿cómo es eso?, ¿y ahí qué? ¡Ay! Es la sombra ya me había asustado ¿Aquí que Oiga Ah, es el techo no se ve nada Vamos a cerrar Ok Creo que esta parte a luz ahí a ver si se ve es que está abierta la ventana. Tími. <risa> no te asustes. Ahí así. No hay nada. Solo son cobijas. Ok Tengo miedo. Estás ahí. No. Bueno. Cobijas sucias. No lo olvides. <risa> Puedes apagarlo al Glue. Mm. A ver. De ahí. Es el cuarto que se veía. Okay. y si se ve como que para la ventana y te están con candados Y no estos cuartos sí se usaban estos. Bueno, sí se usaban, Ana, ¿no estos? Me acuerdo que una vez nos dieron uno por aquí, pero no. Oye, no se ve. Ah, sí, sí se ve para el poquito. ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, me asustaste! Una cala que yo... Me asustó tío, ultima <risa> que no... No, ¿qué? Mala. Te están haciendo el baño. Sí, claro, es del miedo. Ahí hay, hay, hay alguien, ¿no? Me asusten. Ok. Aquí hay. Ahí está, del otro lado muy ¿verdad? ¡Qué miedo! ¡Está muy oscuro! Thank <laughs> you. Pero bueno, <ríe> nunca me había atrevido a venir tan lejos sola. Bueno, no estoy sola, pero... Bueno, escucho algo. Creo que hay alguien ahí. <ríe> ah, viene alguien, tengo miedo. ¿Manda? Ah. Muy bien Sí, muy bien ¿Te a video? Sí, yes, I'm recording algo okay. just going to my room. Ah, oh, okay. Here, I'll go fast. No, no. Okay. Dónde me quedé. Ah, ¿te pasa? Aquí hay algo ¿Qué es aquí? Alúcenme, alúcenme. nada. Ok. Pues no, no hay nada realmente. No hay nada. No. Ah, aquí donde se... Que, se esconden los pajaritos, ¿no? No, pero ya para abajo para allá. Adiós. Vamos a darle continuidad, verdad. Ay, qué miedo. Ah, no. Ese cuarto está abierto, ¿verdad? Casi no quieres Ah, no, pero, pero si tú me acompañas y me meto. Cállate. ¡Cállate! ¡Tengo miedo! eso ¡Solo es un baño! ¡X! ¿eh? Hoy se ve bien tétrico de, de Silent Hill. ¡Qué chilo! Bueno, si lo veo a través de la cámara no me da tanto miedo realmente. ¿Qué es eso? ¿Es un gato? No? Ay, ¿Qué hay ahí? Un closet, supongo. ¡Ay! ¡Está chiquito! realmente no es tan malo. Ay, da para la alber. Ah, esos son los cuartos que están... Estamos en los cuartos que... Ok, qué miedo. No fue tan malo creí que sería peor, de hecho Y de, no sé por qué están abiertos sí, Ey, no, espérate aquí está feo, arriba el techo Aquí se puede ay, güey, ¿qué es eso? no, no, nomás así pero de hecho no se ve muy bien en la cámara pero el techo está feyito. ¡Hola! ok, ¿me vamos me ¿Eh? como nocturno en la cámara no y otra vez. Es que está medio rarito. Ay, no creí que nos pudiéramos meter de hecho. Atrás de la puerta. Ay. Ay, Ay. ¿Qué es ese sonido? Son tus pies, ¿verdad? Ok. Creo que no hay nada. Me salimos así de espaldas, qué miedo. <risa> <No>. <risa> pues está miedo. ¿De que miedo? ¿De ¿Verdad que sí? Está muy tétrico. Supongo que así va a ser todo. Me eh, puse nerviosa. Otro baño de Silent Hill está Ya me dio miedo y el armario es lo que más da miedo. Okay. Bueno, no dio tanto miedo. Estaba más así. ¿qué ¿Ese otro, no? Ese es otro. Ah, sí, creo que sí. Uy, ay, pero que está follito. ¿Qué, ¿Qué es el... onda? Sí, son como basecitas de cemento. Uh... Sí. Ok. Ok. Qué bueno, qué bueno porque yo no me quiero meter. Nunca había venido hasta acá porque me daba miedo y luego como lana es bien miedosa, o me, me, me lo contagia bien feo. Mamá. Está más Sí. Está muy tenebroso, hongo. Hola. <ríe> Qué exagerada bueno no tanto a veces ha cerrado abierto es que siempre que había venido hoy dije una rubia está ahí es lana <ríe> ok un baño de silent hill y Estos baños como. Estos baños ahí nomás. Estos cuerdos como que no me.. Este está cerrado. Qué? qué bueno. Como que. Ajá, como que no me da tanto miedo. Los de allá como que sí están. Tétricos. Qué bueno. Ese nomás está abierto de allá arriba. Ocho. No manches. Ahí hay plantas. Bueno, no sé, vi como algo... ¿Plantas? Hola... Uy, qué ventanón... Uy... Se escuchan como murciélagos... Es una tina, es estaba más grande... Uy... Hay murciélagos... ¿Se escuchan verdad? Sí... Pues es que está bien, ¡qué ventanata! Ah, y aquí es el estacionamiento, y por ahí Vamos. entramos. Vamos. No manches, tal vez, o arriba. No manches, no puedo creer que andemos por aquí. Nada más falta ese último. Ya, ya me malentoné. Pues ya no se ve. Gran. Pues se ve más o menos. Ok. Ahí están las camas. La ventana de los ojos. Miedo. ¿Y eso qué es? ¡Ay! Me, me enramé. Una alberca. ¿Eso qué? Y se ve como raro. ¿Y ¿Será de... ¿De qué? ¿No es de aquí? Okay. Mm. Listo. Ya podemos correr. Que ya con alguien. Sí, ya con alguien ya no da tanto miedo. Ahí andábamos, ¿verdad?, acá, allá, allá arriba. Ahí había una alberca, Ana. De aquel lado, de aquel lado. Hay una alberca. Porque en la cámara se ve bonito. Bueno, no tanto. ¿Quién sería? ¿Sí? Mi, mi silueta. De conejo, hoy. ¿eh? oiga oh, por qué piensas qué le pasa mmm muchas cosas se van a dar coco ¿Y mañana? ¿A dónde? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Ahorita? Sí. <ríe> ¿A <Okay>. qué? <ríe> no, no estoy mintiendo. le dije que en el último cuarto que nos metimos yo sí me estés, escuché no sé algo raro y ya que entramos pues afuera se escuchaba la banda pero no sé si eres pone en un único cuarto que sentía así tan, tan! Se eh, es que el otro si sí está abandonado Yeah. y nosotras estábamos allá verdad, allá arriba ay no se ve por la luz por allí, por allí, por ahí. Esos cuartos que están allá También Están abandonados Bueno, eso creo Ahí se ve una escalera Pero no puedo entrar Ni de pedo No sé si escucharon, pero dijo la Eva, bueno, la amiga de mi hermana, que, bueno, que es un poco sensitiva, que alguien le tocó el hombro mientras estábamos en el estacionamiento. ¡Qué miedo! Y ese señor me veía raro, ¡Ah! Huele a, a alberca Pues ya, claro. La cámara puede pasar, la cámara no puede hacer todo. vale no se me... In the night. Y se me hace que en las cámaras digitales como que no se logra captar nada. ¿Te ha tocado a mí no? Bueno, yo tengo el pensamiento que en las analógicas es más... Era más común. Oye, qué Eso ha sido todo por el video de hoy. ¿Si viste algo? Déjame en los comentarios y si te gustó, dale like, comparte con tus amigos y suscríbete a este y a mi otro canal que es Gelencor. No olvides activar la campanita para que te notifique cada que suba video. Y nos vemos, estrellita.